¿Quién se acuerda que es un delegado? No importa si se equivocan. Hablemos, charlemos un rato. Hoy hoy quiero hablar. Tipo de referencia a métodos. Bien. Es un tipo de referencia en que encapsula métodos. ¿sí? Cuando se instancia, su instancia, su, el objeto de tipo de delegado puede eh, en, encapsular una referencia a un método. Cuando ese método es de instancia, también encapsula el objeto al que pertenece ese método. Porque cuando uno ejecuta un método de instancia, un método de instancia impacta sobre el estado de un objeto puntual, de una instancia puntual. Entonces, los delegados cuando encapsulan un método de instancia, además encapsulan al objeto al que pertenece ese método. Y, eh, si es estático, solamente referencian al método. Eh, ¿Qué más pasaba con, con la declaración del delegado? ¿Qué tenía de particular? Los parámetros que tenía que recibir el método, para que tenía que implementar el método para pasárselo al delegado. Claro. O sea en la firma del delegado, en la declaración del delegado, además de la palabra delegate, eh, tiene un tipo de retorno y tiene parámetros de entrada. Pero en sí mismo, el delegado no recibe eh, ni retorna nada. ¿Quiénes reciben o retornan algo? Sus métodos, los métodos a los que referencia, los métodos que encapsula. Y esos métodos que encapsulan tienen que coincidir con el tipo de retorno de la declaración del delegado y con los parámetros de entrada de la declaración del delegado. Hasta acá, ¿alguien tiene una duda? Por ejemplo, tenemos el delegado de notificación que representa métodos que no devuelven nada y reciben un string. Entonces, yo le puedo asociar a este delegado el método notificar. ¿Por qué? Porque no retorna nada y recibe un string. Si recibiera dos strings, ya no podría porque no coincidiría la firma del delegado con la firma del método. Para instanciar un delegado, puedo usar new con el nombre del delegado y entre paréntesis pasarle el método que quiero encapsular en esa instancia o directamente asociar la referencia del método directo a una variable de tipo delegado y eso es una sintaxis más liviana que lo que hace es instanciar un delegado, es lo mismo. Y para usar un delegado para invocarlo, simplemente lo uso como un método desde el nombre de la instancia del delegado, o sea, desde la instancia del delegado, entre paréntesis le paso los, los parámetros de entrada, los argumentos para los parámetros de entrada, si los tuviera, por ejemplo, en el caso del notificar recibió un string y eso va a pasar esos argumentos a los métodos que referencia y llamarlos. Entonces, nosotros ayer habíamos visto un ejemplo donde declaramos varios delegados. El delegado sin parámetros que no retorna nada y no recibe nada. El delegado con un int que no retorna nada y recibe un int. El delegado comparar que retorna un int y recibe dos ints. El delegado mostrar, que no retorna nada y recibe dos ints. Y el delegado criterio, que retorna bool y recibe un int. Y a cada uno de estos delegados le fuimos asociando unos métodos que tengo eh, acá abajo. ¿sí? Todo este código igual ustedes lo, lo tienen en Slack que lo compartí allá Por ejemplo, el primer ejemplo que hicimos fue guardar encapsular la referencia al método saludar dentro de un delegado de tipo delegado sin parámetros. Esto podría llamarse saludar, así como igual que el método. Y entonces, en la clase temporizador, tengo otro método que recibe dos parámetros de entrada, un entero y un delegado sin parámetros. A este delegado sin parámetros lo va a invocar una vez que haya pasado una cierta cantidad de tiempo en base a lo que le pasamos como en el entero, ¿no? Le pasamos los milisegundos. Eso hace que espere esa cantidad de milisegundos y luego llama al delegado, a la instancia del delegado que le pasamos como argumento. Entonces, acá yo le pasé como delegado sin parámetros al método saludar. Por lo tanto, cuando pasa el tiempo, va a llamar a saludar, que lo que hace es mostrar: Hola, mundo. ¿Sí? ¿Qué pasa si le paso a null? Null reference exception. Esto no lo hablamos ayer, pero las referencias a delegados pueden ser nulas también. Y si invocamos un delegado, tratamos de invocar un delegado que es nulo, o sea, que no, hay, no apunta a ninguna instancia, va a explotar. Entonces, if delegado sin parámetros, if not null, ahí sí, estamos a delegado sin parámetros. Que ahí no va a explotar. Simplemente no va a hacer nada. Porque de sin parámetros es nulo. Eh, también yo podría, tranquilamente, en vez de, así como yo podría hacer acá int milisegundos, igual new random.next, que no sé qué, ¿No? Yo puedo declarar variables, asignarles un valor y después pasarle esas variables como argumento de un método. Pero también puedo ahorrarme, si siempre sea elegible, no, ahorrarme esta variable y directamente pasarle el valor al método, si es que no lo voy a usar después el valor. ¿no? Lo mismo puedo hacer con los delegados. Puedo agarrar este método saludar, esta referencia saludar, sin paréntesis, no se olviden. Se la paso directo. Ya no tengo nada. No, no tengo que usar ese delegado. ¿Por qué? Porque, bueno, de la misma forma que se instancia un delegado asignándolo a una variable, se instancia un delegado, si yo paso directo la referencia al método, Asignando una variable tipo de delegado, una referencia a un método se instancia el delegado, también se instancia pasándolo como argumento de un método que recibe un tipo de delegado. Entonces yo me ahorro también declarar esa variable siempre y cuando este método coincida en su firma con la firma del delegado. También habíamos visto que había unos delegados predefinidos. Action representa a los métodos que no retornan nada. Si ponemos action solo, es un método que no retorna nada y no recibe nada, igual que delegado sin parámetros. Entonces, yo me puedo ahorrar esta declaración y usar directo action en vez de el delegado sin parámetros. ¿Sí? Vamos a dejarlo así. ¿Quién tiene dudas hasta acá? Bueno, ¿cuándo usar delegados y cuándo métodos? Yo les conté cómo se usan los delegados. Por ejemplo, cuando necesitamos recibir un método como argumento de otro método, como pasa en el sort. Si nosotros eh, no le pasamos un criterio de comparación al sort, tiene un criterio por defecto. Pero, hay varias sobrecargas. Ayer mencionaban que hay una con una interfaz. Yo me olvidé en el apuro de eh, aclarar que es una sobrecarga. O sea, hay una que recibe un, una interfaz, o sea, un objeto de un tipo que implemente esa interfaz, y hay otra que recibe un tipo delegado. Son cuatro sobrecargas, creo. Eh, el sort, al recibir como argumento un método que me devuelve... Yo le paso dos elementos y me devuelve si el elemento 1 es mayor al elemento 2, o es menor o es igual. Puede ordenar solamente con ese dato y después el método que le estoy pasando como argumento a través de un delegado se encarga del de criterio para definir si algo es mayor a otra cosa. Y eso le da mucha flexibilidad a un método eh, que requiere flexibilidad porque el sort, Forma parte de una lista, de una colección genérica, donde adentro puede haber cualquier cosa, puede haber objetos, no no solo números y palabras. Puede haber objetos y tal vez yo quiero comparar dos personas por su edad, o quiero comparar dos personas por, por su salario. ¿Y cómo va a saber eso el sort si no conoce al tipo persona? Lo declaré yo. Bueno, una forma de darle flexibilidad a esa funcionalidad. De, de las listas es a través de delegados. Otra forma, por ejemplo, es con interfaces. Pero en ambos casos estamos haciendo que el sort no esté definido, no defina lo que necesitamos hacer con él del todo, ¿sí? Lo que hace el sort es ordenar, pero el criterio lo definimos desde afuera. ¿Qué es lo que dice el último punto, desacoplar y otorgar flexibilidad. ¿Qué es lo que les comenté ayer, que de nuevo no me, no me, eh, no me acuerdo exactamente qué les dije, pero cuando el código que contiene al método a invocar, es decir, en nuestro caso, eh, no sé, nosotros instanciamos una lista de personas y las queremos ordenar, somos el código que quiere, eh, Invocar el sort. Se desarrolla de forma independiente al sort, porque el sort viene de una library que no hicimos nosotros y no sabe qué necesidades vamos a tener a, a la hora de, lo, de, de definir un criterio. Pero a través de delegados podemos darle la flexibilidad de que el criterio lo defina el invocador. Me hice un, un lío bárbaro, seguro, creo que los... Los terminé confundiendo más, me parece. Pero el, el punto es, ¿cuándo se usan los delegados? Cuando necesitemos recibir como argumento de un método, otro método. Por ejemplo, para otorgar flexibilidad a la solución de ese método, como pasa en el sort. Otro ejemplo. Nuestro método, otro ejemplo es eh, para hacer callbacks. Nuestro método tarda en completarse, Varios segundos y nosotros queremos que cuando se termine de completar, llamar de nuevo o avisarle a quien nos invocó. ¿Cómo le avisamos a quien nos invocó? Bueno, nos van a pasar un método y ese método lo vamos a llamar cuando hayamos terminado de procesar todo. Acá lo estamos simulando. Acá. Porque estamos simulando que estamos haciendo algo que tarda con el thread sleep, Y una vez que terminamos de hacer eso, vamos a llamar al método de, de, de respuesta, ¿sí? Que es delegado sin parámetros. Ese sería nuestro callback. Entonces, le vamos a avisar al main, che, mira que esto ya terminó. Ya podés hacer lo que querías hacer, que en este caso era mostrar hola mundo. Es un ejemplo tal vez tonto. Eh, uno diría, ¿para qué? ¿Por qué no mostrar solo a Mundo Directo? Bueno, estamos simulando una situación. Eh, también puede suceder que necesitemos en alguna clase referenciar, tener guardado como atributos algún método que lo vamos a invocar cuando pase algo o cuando termine un proceso. Esto también se puede hacer con eventos, ya se los dije y lo vamos a hacer con eventos pero que entendamos que detrás del evento hay delegados. Que el evento lo resuelve con delegados. Lo mismo, les dije, el callback se puede usar a await. Pero, bueno, detrás funciona, no sé si exactamente se usa delegados, pero muy probablemente. Y antes que existiera async await, se hacía así. Se hacía con eh, el método que tardaba, recibía un... Recibía un, un, un tipo de legado y lo llamaba cuando terminaba de ejecutarse. Entonces, uno no se tenía que quedar esperando a que termine algo que tarda, no sé, 5 segundos y bloquear otras tareas que uno puede seguir haciendo. Uno, me refiero al programa, ¿no? No sé si eso responde a tu pregunta, Maxi. Bueno. Métodos estamos usando igual. Lo que pasa es que el método no lo estamos invocando directamente, sino que le pasamos la invocación a otro objeto y ese objeto lo va a invocar cuando considere. Por ejemplo, cuando le pasamos el método de comparación al sort, el sort adentro hace algo. Nosotros no sabemos en qué momento llama nuestro método de comparación. Pero lo usa para algo y eso sirve para ordenar la lista. Listo. De nuevo, encapsulamiento y todos los temas que ya vimos. Bien. Bueno, después vimos otro ejemplo con el delegado comparar que retorna int y el delegado mostrar que no retorna nada. Y ambos reciben dos ints. Dijimos que cuando un delegado retorna algo, hay un delegado predefinido que es func, que es para todos los métodos que retornan algo. ¿Y cómo hacemos para indicarle que retorna un int y recibe dos int? Bueno, primero vamos poniendo en orden los tipos de los parámetros de entrada. En este caso, dos int. Si recibiera un int y un string, sería int string, coma, y por último, el último genérico es el resultado. Entonces, comparar el método que le estoy que estoy encapsulando en ese delegado, es un método que cumple con esa firma, retorna int y recibe dos int. De la misma forma que hice con esperar, que directamente le paso el método, acá puedo hacer lo mismo. ¿Sí? Y lo mismo con el delegado mostrar, que le estoy guardando saludar con milisegundos, que es un método que no retorna nada y recibe dos int. Dijimos que para los métodos que no retornan nada, tengo una alternativa que es action, que representa todos los métodos que no retornan nada. Ahora, no es el mismo action que el del método saludar, que no recibía nada y no retorna nada. Este no retorna nada, pero recibe dos enteros. ¿Cómo le indico los tipos de los parámetros de entrada? Igual que al func, con los genéricos. Lo único que cambia con respecto al func es que acá no hay tipo de retorno, ¿sí? Entonces... Esto también se lo puedo pasar directo si quisiera. ¿Y qué hacía este esperar comparando? Bueno, de nuevo, estamos jugando, no es un ejemplo real, pero le pasábamos dos, dos periodos de tiempo en milisegundos eh, y en base al delegado comparar, si me devolvía mayor a cero, yo iba a usar el primero en vez del segundo. Y si me devolvía menor a cero, iba a usar el segundo en vez del primero. Entonces, ¿cuál uso? Bueno, eh, depende depende el criterio de comparación. Lo que me permite esto también es que el criterio lo elijo yo. Y en base a eso se comporta distinto este método esperar comparando. Y luego, cuando termina de, de procesar, hace un callback al delegado mostrar llama a ese delegado, invoca a ese delegado que le pasé, que es el que me va a indicar que esto terminó y que en este caso creo que le estábamos pasando saludar con milisegundos que decía, hola, mundo, pasaron tantos milisegundos que es mayor a eh, los otros milisegundos. El último ejemplo, teníamos un mostrar OK y un mostrar no OK. Y lo que hacía esto era, se fijaba si los milisegundos cumplían un criterio. O sea, si esto retornaba true, si retornaba true, esperaba y llamaba al delegado resultado OK. Caso contrario, no esperaba y llamaba al delegado resultado no OK. Tanto OK como no OK son delegados que no retornan nada y reciben un int. Lo podemos hacer con el que declaramos o con action. Eso ya lo vimos. Entonces, yo voy a pasar directamente abajo y vimos que había uno de los delegados, que era el del criterio, que retornaba bool y recibía un número, un entero. Una forma era declarar este delegado, delegado criterio, que retorna bool y recibe un entero. Otra forma era usar func int bool, func, que es el delegado predefinido para los métodos que retornan algo le estoy diciendo mira recibe un entero y retorno un bool y es lo mismo no y otra opción era usar predicate que es un delegado menos eh, genérico o menos flexible que funky action eh, pero ya define el método que vamos a asociar retorna bool, y eso no se puede cambiar. Y además recibe un solo parámetro de algún tipo, y ahí tiene un genérico. En este caso, le digo que ese parámetro de recibe es de tipo int. Y estas son tres formas, tres delegados que cumplen con la firma de este método spar, que era mi criterio. De, yo había dicho que, eh, me, me, que espere solamente si los milisegundos son pares. Entonces, esto también lo puedo pasar directo. Y me quedaron mis tres ejemplos. ¿Sí?